sentado en la sala de su casa y ha llegado un correo a su teléfono, es que el correo, el teléfono de Amazon diciendo no, tratar de entregar su paquete pero no, no había nadie en la casa y no pudieron abrir, entonces vimos que llevan, entonces pues esto fue lo que estaba sentado afuera ahí, esperando un paquete y me dijeron no, no, no ha llegado el paquete tiene que esperar a que, hasta el miércoles oh, y a la buscará ahora mismo pues sabes qué estaba haciendo la sorpresa que le tengo guardadita ahí, ahí, si os no, damos vamos a averiguarlo, así que compañero.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 Ok, ahora vamos a pasar a Robos, más robos, ponchados aquí, cable XLR, genial, mucha falta que me hacía.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 Gracias.